Contra los resultados publicados, nos demostraron cómo su administración reducía el ingreso del paciente a residencias de asistencia y tenían una menor mortalidad, y por esta razón se fue retirando del mercado. Bienvenidos a nuestro podcast Más que Memoria. Me da mucho gusto saber que están del otro lado escuchándonos y apoyándonos para crecer cada día. Agradecemos el patrocinio de este podcast a nuestra farmacia, que está especializada en medicamentos para enfermedades del sistema nervioso al precio más bajo. Cada compra va acompañada de un cuadernillo con ejercicios mentales. Antes de entrar por completo a este capítulo, quiero mencionarles que no diré el nombre de ninguna molécula o nombre comercial de algún medicamento para evitar la automedicación, ya que únicamente un médico especialista les dará exactamente lo que necesitan basado en el resultado de su revisión médica. Sin embargo, contaré la historia de los tratamientos actuales y otros que ya no se utilizan para dar a conocer su historia y cómo la investigación mejora para que estos sean más específicos y con un mejor efecto terapéutico. Ahora sí, iniciamos. Desde 1906 que por primera vez Alois Alzheimer describió esa enfermedad y hasta finales del siglo XX en los años 80 se publicó en The New England Journal of Medicine un ensayo probando una nueva molécula que se administró a 18 pacientes con Alzheimer. De ellos, 12 presentaron una mejoría muy significativa. Estos excelentes resultados hicieron que se comercializara el primer fármaco para combatir el Alzheimer. Su estudio siguió hasta 1993 en que finalmente se comercializó en Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el daño que producía al hígado tuvo un impacto negativo contra los resultados publicados donde mostraban cómo su administración reducía el ingreso del paciente a residencias de asistencia y tenían una menor mortalidad y por esa razón se fue retirando del mercado. Teniendo un antecedente de mecanismos de acción efectivos, se pudieron dirigir nuevas investigaciones en la búsqueda de una nueva molécula igual o más efectiva, pero con una menor toxicidad para el cuerpo humano. Así llegaron tres nuevas moléculas que fueron aprobadas en 2003 para el tratamiento de esa enfermedad. Y como muchos casos en que la ciencia encuentra un uso más efectivo en moléculas que se estudian, llega el último fármaco que se utiliza actualmente, aunque al principio su uso se estudiaba y se probaba para tratar la diabetes desde 1963. Todos estos fármacos se han creado usando la tecnología que hasta el momento se tenía, pero el tiempo y la investigación nos ha traído mejores técnicas y avances. Así llega el último tratamiento que se está empezando a utilizar. Su creación es totalmente biotecnológica, es decir, usan una fusión entre la biología convencional impulsada por la tecnología para crear lo que hasta hace unos 30 o 40 años ni siquiera podíamos imaginar. Ese nuevo tratamiento ha mostrado ser muy eficaz en reducir el progreso del deterioro cognitivo. Fue aprobado apenas el año pasado, 2021, por la FDA. Sin embargo, al tener en cuenta un efecto tan prometedor, se ha solicitado que cuente con más estudios para comprobar que realmente se seguirá teniendo el efecto que hasta ahora ha mostrado, para el año 2030 se espera que el resultado ya esté listo, de lo contrario su aval le será retirado. Hasta hoy no se cuenta con un medicamento que sea 100% eficaz para frenar el progreso del Alzheimer, pero la investigación continúa y se tienen varios fármacos experimentales que pueden tener un mejor efecto que los actuales y no solo se busca tratar los síntomas, también cubrir los procesos subyacentes. Como ya mencioné en el capítulo del Día del Alzheimer, la única manera de terminar con esa enfermedad es la investigación. Recuerden jamás recurrir a la automedicación y acudir siempre con su médico de confianza. Él los guiará y dará un diagnóstico correcto. Con esto llegamos al final de este corto capítulo. Espero que les haya gustado y no olviden seguirnos en nuestras redes y compartir este y cada episodio para llegar a todos.